Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, bienvenidos a vuestro canal de toxicidad 100% natural y eh, para explicar un poco, hay personas que todavía no, no, no, no saben eh, cómo se hace un videojuego o qué es un videojuego, vamos a verlo de una manera bien sencilla, ¿no? Y vamos a explicar un poco por qué ocurren ciertas cosas en el mundo de los videojuegos. Vamos a verlo todo de una manera sencilla. Perdóname que no sea un gran eh, creador de, de videojuegos, pero pienso que para hacer un, una pequeña introducción, pues no hacía falta. Vamos a jugarlo. ¿Vale? Vamos a jugarlo. Ya. ...todos los materiales... ...incluido el suelo... ...son, son prefabricados... ...están prehechos... ...están el propio... ...un ...estos son... Eh, ...bloques... Vale, ...son bloques... Más además podría hacer... ...una caja... ...de opciones. ...da igual... ...el material... ...del que esté hecho... ...si yo quisiera que esta piedra... ...este bloque específicamente fijaos luego los detalles ¿eh? no, no es lo mismo que este suelo que es totalmente feísimo o los detalles por ejemplo aquí se pueden ver que esto es para esto esto lo hemos visto precisamente en el horizon forbidden y en muchos otros juegos ¿eh? no se nos olvide he puesto una esfera bueno, más, más que una esfera. ¿Es esto? Bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado Muy sencillo. Yo... El único... Pero que tiene este... Cilindro es que lo tengo ligado a este bloque y por lo tanto como veis el bloque lo persigue un poco esto es fácil, lo quitamos y cogemos el eh, y lo desligamos aquí esto ya no forma parte de, de esto entramos en el juego Vemos que el bloque ya no está ligado al, al... Lo podemos machacar. Se ve que todavía todavía no lo hemos desbloqueado. Bueno, una cosa que se ha dicho sobre el popping. ¿Qué es el popping? ¿Medi poppings? No. El popping es esto. Vamos a, a recrear un poco el popping sin popping. Cuando yo me acerco a un objeto, lo tengo que ver desde lejos. Es lo normal, ¿no? Es normal que si yo veo este objeto, cuando me acerque, siga viéndolo, incluso mejor, y vea sus detalles. Por cierto, este es uno de los de las texturas más utilizadas en el mundo de los videojuegos. La habéis visto en miles de juegos, en miles. En miles de juegos. Porque están hechos con el Unreal. Ya está. Básicamente. Nada más. Entonces. Si yo este bloque no lo veo. Pero aparece cuando yo me acerco. Es Popping. ¿Qué significa? Significa que tu máquina no carga... las texturas de una manera rápida y rápida que yo me acerque rápidamente como lo estoy haciendo ahora aquí vea los detalles tenga una interacción interactúe me da un una libertad fijaos es que es increíble es que además es, que el, es el unreal 4 increíble es este bloque por ejemplo igual que por ejemplo este lo tenemos de prueba para enseñaros pues no es que sean indestructibles pero no es tan lo mínimo lo mínimo por no decir nada y, sin embargo esto inamovible no se puede mover vale no se puede mover y se puede destruir igual que las paredes qué queremos hacer eh, yo qué queremos hacer otra cosa pues pues la hacemos por qué no entonces queremos añadir algo vamos a añadir por ejemplo mmm, un personaje vamos a ir a un chara pela vale vamos a hacer un chara pela ahí lo tenemos que es un chara pela vamos a buscar el chara pela es vamos aquí vamos a ponerlo justo aquí perfecto vamos a ver ¿Cómo es nuestro perro? Vamos a ver, cómo, ¿qué cara, qué pinta tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? Tía, hay que darle forma, hay que per perdonar, perdonar, porque hay, hay que darle forma. A ver, tú, pera vergas, <risa> cuéntame, cuéntame tu vida. A ver, dime de qué materiales estás hecho, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esto? No, el muro no, yo no estoy con el muro, estoy con esto, joder, con pera vergas, quiero esto ahí vamos a ponerle un esqueleto hombre eh, cfp1 mira vamos a hacer como una especie de enemigo eh, primero vamos a ver directamente cómo se ve raro verdad no hay un cuerpo solamente que se supone que está ahí, ¿no? pero no lo vemos entonces tenemos que hacer algo tenemos que hacer un esqueleto que es lo que no hizo los de los de GTA Trilogy eso es lo que no hicieron ¿Eh? no cambiaron el, no, no, no pasaron el esqueleto de un juego a lo que habían hecho y entonces va como si fuera un calcetín al aire. Bien, aquí tenemos suspensiones más. Bueno, probemos el juego y vamos a ver dónde están esos brazos ahí sin vida. Aquí tenemos unos brazos. Bien. Bien, muy bien. Este es nuestro futuro enemigo. Nuestro pelavergas. Está ahí. Eh, y por cierto, estos somos nosotros. Estos somos nosotros. En un Fear Person Shooter somos esto una cámara que nos guía y nos mira desde atrás como si fueran nuestros ojos o por lo menos es la impresión que intenta dar aquí lo podemos ver un poquito más así no pasa nada lo vemos aquí de abajo y lo subimos aquí lo vemos perfectamente pues las armas la cámara y estos somos nosotros directamente aquí bueno, la salida del jugador este puede ser la salida del jugador perfecto eh, un cilindro pues ponemos un cilindro aquí porque no? ponemos un cilindro aquí eh, y ahí bien gordete un accionador pues ponemos un accionador aquí, ¿por qué no? hay que o o o accionador que mejor que hay o por ejemplo otro accionador tenemos aquí, pues aquí accionadores por un tubo eh. no os preocupéis eh. luz puntual anti carácter eh, que lo ponemos aquí pero luego a ver, vale, yo añadir carácter. O sea, cuando digo carácter me refiero a un personaje. ¿eh? Eh, le ponemos una malla de esqueleto. No le permitimos que sea pisado. Fijaos que lo, todas las cosas que se pueden hacer con este personaje que todavía no tiene ni siquiera cuerpo. ¿Eh? No, no, no llega ni a hacer un pelavergas. O por lo menos esto sí que es un pelavergas. Y aquí tenemos el esqueleto de metal. Eh, omit, omitir simulado de juego, no. Omitir todo lo huesos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues dos enemigos. Pero necesitamos que tenga un cuerpo y necesitamos que tenga una inteligencia artificial, lo cual también es un trabajo bastante largo, bastante dificultoso, no es, no es sencillo. Por, por lo tanto, antes de criticar un juego, daos cuenta de que un juego son muchas cosas no solamente texturas, no solamente. Físicas, perdón. Como esta que podría. Ser. Que perfectamente podrían ser cajas. Y que lo del pooping es cuando. Esa, ese enemigo. No aparece, pero cuando me acerco hace pop y aparece tan fácil como eso pero para arreglarlo entonces si yo pongo si yo pongo niebla por esta zona ¿eh? cuando no se ve esto no se ve este enemigo y por lo tanto le da tiempo a la máquina a cargar el el enemigo y lo podremos ver el enemigo o este objeto que tampoco veríamos si estábamos en el otro lado aquí estamos en un, en un pequeño en un pequeño reducto que como digo siempre esto es esto es un videojuego desde desde un punto de vista que a muchos pues como que se nos olvida no es como que no queremos ver eh, ¿Qué es realmente fijaos este esto somos nosotros esto esto somos nosotros en un juego de primera persona aquí está la cámara que sirve como si fueran nuestros ojos y este es el cuerpo lo que vamos a ver lo que hemos visto hace un momento uh, Esto es la luz solar, como podréis imaginar, pero es una luz mm, atmosférica, es decir, eh, que viene como si fuera, como si estuviera, no es una luz, es una luz natural, y por lo tanto la sombra también lo es, os podéis fijar en la sombra cuando ahora mismo, cuando lo juguemos, vamos a probar un poquito, ver, porque hemos hecho unos dos activadores, pero fijaos, la sombra de los brazos, ¿eh? se ve reflejada, perfecto, y por supuesto, no puedo pisar, no puedo traspasar esto, porque hay un cuerpo con un esqueleto, aunque no lo veáis, esto tiene un esqueleto, y el otro, el otro no sé si lo tiene, porque no sé si se lo he puesto o no, pero lo que sí que tiene sombra, evidentemente sí, sí, tiene evidentemente tiene un esqueleto y no puede no se puede traspasar porque si no sería como traspasar un, un fantasma o algo así esto sigue ligado al cubo que puse antes bueno es un cilindro muy bien vamos a ir a ver si cómo van los activadores Yo puse un aquí, no sé si por este. En definitiva, todo esto no es fácil, esto no es como, venga, voy a dibujar aquí, ¿eh? venga, voy a poner esto aquí, venga, le doy aquí un poquito, ¿eh? y ya estoy aquí haciendo, ¿sí? y una luz puntual, vamos a poner una luz puntual, por ejemplo, eh, aquí. Vale, vamos a, a ver cómo va que necesito, necesito verlo de otra manera para poder saber si echarlo un poquito para el lado, aquí lo voy a bajar se puede mover cualquier cosa, esto lo puedo mover así esto también por supuesto lo pongo aquí justo al lado de de la pared no pasa nada volvemos a volvemos al juego vale el juego por llamarlo de alguna manera no esto es para que veáis eh, por ejemplo aquí podéis ver bien unas buenas gráficas ¿Eh? y estamos hablando de unas texturas que vienen prede predeterminadas en el, en el programa, ¿no? es Este este césped eh, bueno, es que esto es que no lo utilizaría yo jamás eh, cuando lo veo me pone hasta malo, vamos a cambiarlo como sea vamos a ponerle, si hace falta se pone uno de material que es mucho mejor y, y nos ahorramos ¿Eh? nos ahorramos mucho bueno otro otro material que no sea tan a ver este de ladrillos um, no parece muy ladrillo basic floor ras material roca aquí muy bien muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí... Bien. A ver, eh, ahora he puesto un terreno... ...un poquito más... Eh, también nuevamente no es un terreno que... ...pero fijaos, el sol está aquí... ...la sombra perfectamente de todos los objetos coincide... ...incluida, por supuesto la de nuestros enemigos, amigos. pero tampoco podemos atravesar, evidentemente, ¿por qué? Porque aquí hay un esqueleto, aquí hay una un enemigo o un amigo, un LPC, puede ser pelavergas, puede ser el otro pelavergas, quién sabe. Todos somos pelavergas. Bien, pues eh, fijaos los detalles, por ejemplo, ¿cuántas veces habréis visto? Habréis visto este, este mismo, esta misma textura, ¿Eh? ¿cuántas veces la habéis visto en un videojuego? Por favor, si alguien me puede decir en cuántos videojuegos habéis visto esta esta misma textura, fijaos bien, ¿eh? ¿Eh? esta misma textura. Y no en juegos antiguos, esto, esto es en un real 4, ¿eh? en juegos nuevos fijaos por ejemplo aquí como por ejemplo aquí he puesto una pared, pero fijaos esto es el ray tracing esto es la mejor manera de explicar qué es el ray tracing el sol que está aquí provoca unos rayos ¿no? unos rayos solares que chocan contra los diferentes objetos, evidentemente. Por lo tanto, si yo estoy aquí, esta parte está la más oscura, ya que no le está dando el sol directamente. ¿Eh? Por eso se forma la sombra que se forma. Esta sería la parte más oscura. Esta. Esta sería la parte más oscura. Cuando hablamos de popping, cuando hablamos de que... Oh, de repente aparece algo que no que no esperábamos porque no lo veíamos porque no cargaba el juego las texturas y los diferentes objetos que puedan haber en un escenario evidentemente se forma eso que tanto que ese nombre tan feo que le ponen popping bueno dentro de un videojuego hay diferentes tipos de, de materiales materiales como veis que puedes interactuar con ellos pues puedes disparar puedes hacer que pues cogerlo y llevarlo a otro lado o por ejemplo veis que puedo saltar no ¿Ah? puedo saltar desde aquí o subirme depende también ...el nivel de salto que tú le quieras dar... ...puedes correr... ...puedes hacer... ...todo... ...evidentemente... ...esto es como construir una casa... ...esa sería... ...para mí esa sería la mejor manera de describir... ...un videojuego... ...porque luego si vemos esta parte pues aquí vemos... cosas que a lo mejor no entendemos... ...pero que son muy sencillas también, algunas de comprender, otras no, por ejemplo esto es un activador, pero qué activa que se levante una puerta, que se abra una puerta muchas de estas cosas no tienen ni por qué salir en el juego simplemente están están, porque cuando tú entres en esta especie de escena de escenario ¿eh? porque esto es un escenario ahora mismo fijaos, ¿eh? que no nos ha quedado tan mal, eh no nos ha quedado tan mal, ¿eh? aquí por gente como, como el de abandoned por mucho menos y, y estafa a todo el mundo. Nosotros aquí hemos utilizado un real, hemos cambiado las texturas de paredes y algunos bloques. Por ejemplo, podemos coger este, vamos a cambiarle también la textura. Venga, hombre. Bueno, en fin, las posibilidades son infinitas, ¿eh? Las posibilidades son infinitas sobre el, lo que os cuesta el programa voy a ser sincero el programa, el Unreal 5 y el Unreal 4 y el Unity eh, y el, los grandes los más conocidos son caros Sí. el más caro diría yo sería el Unreal a diferencia del Unity el Unreal no tiene ese, esto lo puedes mover sin marearte tanto. Fijaos con qué fluidez. Estamos hablando del Unreal 4. Así que no seáis tan tiquismiquis. Por favor. Os lo pido, por favor. Voy a poner ya en grande ya aquí. Porque cuando yo escucho a gente decir eh, aquello de a ver, pa, ¿para cuándo el Call of Duty del próximo año? Vamos a ver. Eh, esto tiene un trabajo. Un trabajo. Y por muy fácil incluso que veáis lo que yo he hecho, que no he hecho nada, prácticamente no he hecho nada, lo único que ha cambiado ha sido las texturas de, de algunos objetos, Pensaos que hay eh, gente como para llenar un pueblo entero... Sí, unas 900 personas trabajando en un solo proyecto ¿eh? dedicando día tras día a mejorar todos los aspectos como hemos visto en los cubos las texturas creando sus propias texturas acordarse que hemos estado utilizando hasta ahora en este, en este ejemplo que os he puesto hemos estado utilizando texturas que vienen predefinidas con, con el juego pero podemos hacer filigranas con él totalmente desde edificios altos agua, mar juegos en 2D como digo, películas eh, podemos hacer un edificio y mostrárselo a, a un empresario como arquitectos si somos arquitectos también utilizaremos este programa y nada más que decir en fin que cada juego sea bueno o sea malo esto yo no estoy defendiendo a Sony porque a mí ya sabéis que las políticas la, la, la propia empresa desde que nació prácticamente eh, ha ido haciendo cosas muy feas a los trabajadores y sobre todo sobre todo a los usuarios entonces yo no puedo estar a favor de, la, de, de Sony como empresa pero no puedo estar en contra de guerrilla, lo siento. Ni de Naughty Dog, ni de nada. Porque la gente que trabaja en esto, luego se topa con esto. ¿eh? Se topa con esto y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues dicen, Manolo, tú te ocupas de tal cosa. Eh, fulanito se ocupa de la música. Eh, tal se ocupa de los enemigos eh, primero los dibuja en papel todavía ¿eh? a día de hoy ¿eh? los conceptos eh, artísticos que luego se ven y que te los venden son reales son un son croquis son una idea para luego plasmarla aquí que ya luego es el modelaje ahora entramos en el modelaje de, de las eh, personas ahora se están utilizando actores a personas reales por lo tanto tienen una cierta ventaja a la hora de eh, coger y tomar un cuerpo porque ya toman todas las imágenes del cuerpo aquello que habíamos visto eh, os acordáis Mortal Kombat fue conocido precisamente por eso eh, ahora pues con mucha más eh, con mucha más facilidad entre comillas porque no quiero que de este vídeo salga nadie pensando que esto es fácil o sencillo o que lo puede hacer cualquiera realmente bueno, sí, lo puede hacer cualquiera pero cualquiera que tenga la voluntad y el tiempo y la suficiente eh, suficiente claro el objetivo del videojuego que quiere crear en la manera en la que lo quiere crear eh, las características que les quieren dar y etcétera y cuando os encontréis un forbidden west eh, un horizon eh, Daos cuenta que aunque el juego no sea del todo bueno, o a lo mejor sí lo es, eh, pese a sus problemas gráficos, que vienen derivados más bien por la, por la propia máquina de Sony, yo creo que si tuviera la libertad eh, la tendrían, porque están utilizando al fin y al cabo los mismos motores de el mismo motor que estoy ahora mismo yo utilizando, o sea que... Y ahora con el motor Unreal 5 pues mejor, fijaos, fijaos cómo somos nosotros, ¿eh? Fijaos cómo somos nosotros, ¿eh? Detrás de las cámaras, ¿eh? Esto somos nosotros. Esto. Esto. Esto somos. Aquí está, por ejemplo, botones que no se ven, pero que activan cosas. Aquí tenemos un enemigo o un amigo, depende de dónde estemos, o un compañero. Y aquí estamos nosotros, somos esto. Esto somos nosotros esto, por lo tanto que no me vengan con idioteces de... de mira, que la niebla, que no sé qué, no sé cuánto, eso son cosas de programadores y, y ellos son los que saben que, que tienen que pasar este juego a, a Sony y si les queréis echar la culpa... A Sony que tiene toda la culpa, en verdad, de, de no haber hecho una máquina al, al, al nivel que merece, sobre todo para el precio que tiene, pero eso no es culpa de, de, de Guerrilla. Guerrilla ha hecho un juego con lo que tiene y con la gente que tiene y lo han hecho bien. Si han tenido que tapar vergüenzas con humo, pues se tapan. Pero por lo menos eh, me guste o no me guste más el juego o lo que plantee el juego, el juego está bien hecho. Lo único que pasa es que tiene eh, bugs, como, como os, ya os puedo vaticinar que lo va a tener eh, los siguientes juegos. El, esto no va a acabar aquí, esto va a haber eh, muchos juegos muy grandes que va a tener esos problemas y no vamos a poder estar eh, todo el día criticando y con la lupa mirando tal detalle cuando no vemos lo que hay detrás de un videojuego, ¿vale? Cuando no vemos lo que hay detrás de un videojuego y el trabajo que hay detrás de un videojuego es imposible que, que se pueda... que se pueda... valorar bien un juego y el trabajo que hay detrás de un juego. A mí ya lo vuelvo a repetir, Sony no me gusta. No me gusta. Ni sus políticas, ni su hardware, ni nada. ¿Jugarías entonces al de las OGU 1 y al 2? Sí. Pero eso es una contradicción, no es una contradicción. Yo nunca he estado en contra de las desarrolladoras de videojuegos. Que alguien, por favor, me busque una sola vez que yo haya eh, echado mierda de una desarrolladora de juegos de Sony. Que me vengan y que me lo, y que me lo enseñen. Hemos hablado ya de, de del popping, hemos hablado de las texturas, hemos hablado de, creo que, de lo más básico. ¿Eh? en un Fear Person Shooter, ni siquiera nos hemos metido tampoco a hacer muchas filigranas con, con el Unreal hoy, pero yo creo que con esto eh, podréis comprender eh, eh, que dentro de un juego hay muchos elementos, muchas cosas que actúan al mismo tiempo y que... Eh, y que evidentemente. Contra el juego. Contra el juego sea más grande. O más difícil. Como lo. Como el. Como el cyberpunk por ejemplo. Pues habrá bugs. De hecho hay bugs. En juegos que, que, que, que son indies. Y, y en fin. Pero la suerte que vais a tener. Por lo menos es que. Aquí sí que vais a ver. Un. un un cambio dentro de poco que seguramente le pondrán un parche al, al Horizon Forbidden y ya está. No hay mayor complicación. Pero esto tienen que. Y ahí ya entraríamos en un debate si deberían de salir los juegos hasta que no estuvieran realmente realizados. Sería una buena pregunta. En vez de tener que esperar a un parche como lo estamos haciendo muchos con otros juegos también, no solamente con el Horizon Forbidden, pero bueno, aquí también hay que lanzar un poco una, un capote a la gente que hace los juegos, no a las marcas, no a las consolas, sino a los que crean realmente al final el producto, porque son los que se encuentran con esto que hemos visto, no y ya está, son los que tienen que trabajar con este... Eh, con esto... saber para qué sirve cada una de estas cosas... ¿eh? creo que de hecho... ya en la época de 8 bits se hizo el primer First shooters, Shooter... ojito... mucho antes que el Doom y que el Wolstein... y ya lo tocaremos en algún... programa... de aquí... en Toxic Game Channel... Ya sabéis el protocolo de siempre, suscribiros, darle like si os ha gustado el vídeo y por supuesto un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Toxic Game Channel con ustedes el Vengador Tóxico.